Ahora sí, voy a buscar un punto focal frente a mí y voy por unos instantes a dejar que mi mirada repose, se concentre y poco a poco mi cuerpo se concentra en volver a estar aquí. Tomo conciencia de cómo me estoy sintiendo. ¿Cómo se siente el cuerpo hoy jueves en diciembre? 10 de diciembre después de este año 2020 así que tengo que darle un profundo agradecimiento a este cuerpo que pudo haberse enfermado que ha afrontado tantas cosas este año y aquí está sirviéndome las 24 horas del día Así voy a hacer un recorrido mental con cariño, reconociendo el hermoso e importantísimo papel que tiene este cuerpo para mí. Y aunque a veces no funcione al 100%, está desde todos los años en que he estado en este cuerpo, todas las horas de todos los días a mi servicio. Tomo conciencia de cómo este cuerpo está constituido de tantos diferentes órganos, que trabajan de forma automática equilibrada y armoniosamente haciendo todo lo que el cuerpo necesita para funcionar y cada órgano está constituido por células especializadas y cada célula por átomos Así puedo sentir la energía de este cuerpo tan maravilloso que todavía no terminamos de entender cómo funciona pero está prestando su servicio todo el tiempo Así que en este instante tomo estos momentos para agradecer profundamente reconociendo a este maravilloso cuerpo a este vehículo por todo lo que hace por mí intercambia gases, digiere, transporta materiales, desintoxica, piensa, se mueve, todo para mí. Así por unos instantes, Vuelvo a entender lo maravilloso que es la materia misma de este cuerpo. Apreciando y profundamente agradeciendo a cada átomo del cuerpo. Todo y cada uno de los rincones. Sintiendo este aprecio y energía de amor. Desde el pelo, la cara, cada rincón del cuerpo. Sintiendo cómo cumplen un rol. Como en armonía trabajan y como yo el alma soy el chofer de este cuerpo, yo, esta energía sutil espiritual consciente, el espíritu que le da vida a este cuerpo esa energía que piensa siente analiza justo en el centro de la frente sintiéndome luz Sintiéndome paz Y sintiendo esa conexión sutil, divina Que hay entre el alma que soy yo Y este cuerpo maravilloso Por unos instantes Disfruto de esa sensación de aceptación entender y agradecer a este cuerpo por lo que es para mí lo que ha sido por largos años y aún sigue siendo más en este año retador con tantas situaciones de salud aprecio profundamente a cada célula, a cada átomo y siento que todo el cansancio, todas las tensiones que hubieron en los músculos en los órganos poco a poco se disuelve como si este aprecio que siento ahora fuera un jabón que limpiara toda la tensión una espuma refrescante recargando la energía de este cuerpo sanando todas las tensiones y permitiéndome entrar en un agradable estado de relajación profundo natural confortable liviano tranquilo el cuerpo totalmente recargándose totalmente liviano ahora puedo concentrar mi atención hacia el interior de mi propio ser. Aquí, donde mi mente, poco a poco, vuelve a escucharme Y ese flujo errático y tan caótico Poco a poco Va creando pensamientos concentrados Pensamientos que traen livianez Y yo el alma Vuelvo a sentirme en el trono de soberanía de mí misma, yo vuelvo a sentir que soy desde el corazón, esta energía espiritual, el alma particularmente única. Mi personalidad, la forma en que expreso, siento y existo es única. Puedo sentir al alma por todo lo que soy. Esa conciencia de vida, esa chispa divina de luz espiritual. Yo, el alma, tengo mi mente, tengo mi personalidad. Y tengo mi capacidad de observar lo que siento, lo que pienso, lo que recuerdo. Y con gentileza, amor, dulzura, guiar a mi mente hacia donde quiero estar. voy a visualizar el río más dulce y lindo que yo haya visto. Un río de aguas totalmente cristalinas, radiantes, limpias. Un río que en su orilla tiene el más suave pasto, la luz del sol tibia, agradable, la naturaleza tan armoniosa alrededor y yo el alma en total comodidad. sin temor disfrutando de este río poco a poco entro a estas aguas cristalinas del río que fluye y limpia el río de amor que recarga el río de sabiduría que trae claridad así yo el alma me sumerjo en esta fresca y agradable sensación y floto en estas aguas tranquilas dejando que toda la oscuridad y el ruido que hubo en mi mente poco a poco el río vaya limpiándolo y al igual cuando uno sumerge la cabeza en el agua hay silencio el sonido viaja más lento así me sumerjo en esta agradable sensación de paz de absoluta paz y dejo que el río vaya creando un silencio refrescante al igual que cuando uno ha estado expuesto a tanta bulla y regresa al silencio se siente tan agradable el alma en este río de paz. Siente este júbilo, este regocijo. De soltar de la mente tantos pensamientos. Observar estas aguas tan limpias y radiantes alcanzando mi mente limpiando toda esa bulla y ayudándome a traer el más refrescante silencio mi mente total enfocada en sentir el más agradable silencio todo el ruido el peso los disturbios de los pensamientos poco a poco los va limpiando la paz y cada vez más profundamente disfruto de ese silencio y en el silencio hay libertad en el silencio hay luz, en este dulce y natural silencio hay livianez, el alma se siente burbujeante cada vez más profundamente se silencian las dudas sobre mí las dudas sobre las situaciones el miedo sobre el futuro todo se va silenciando y realmente puedo sentirme aquí en este agradable río de paz, profundamente en este dulce silencio, todo lo demás se apacigua y cada vez más y más disfruto de esta profunda sensación de bienestar de tranquilidad absoluta aquí en el silencio en este agradable río de paz el alma vuelve a percibir la cercanía natural con la fuente suprema el silencio me permite escuchar su dulce llamado hijo, hija hace tanto tiempo perdida y al fin nos volvimos a encontrar. Y siento esa resonancia de amor respondiendo de forma natural y absoluta desde mi propio corazón. Reconozco ese amor profundo que tanto busqué que tanto quería sentir. Reconozco cómo el Ser Supremo me ama, me aprecia y me ha esperado por tanto tiempo. Y ahora, en este instante es el dulce reencuentro del alma que soy yo con mi padre, mi madre suprema como un hijo que ha estado por tanto tiempo lejos de casa y regresa a los brazos de su madre Siento al alma sentirse absolutamente acogida, protegida, amada, como hace tanto tiempo quería sentir. El silencio profundo me permite sentir el amor más puro de todos el amor de mi Madre Suprema de mi Padre Supremo haciéndome entender que en mí hay la fuerza la sabiduría hay todas las herramientas que se necesitan para crear en este mundo de nuevo armonía está la capacidad de volverse a levantar de construir esta humanidad en base al amor y al igual que yo Padre, mi Madre Suprema, me hace sentir cómo late esa misma fuerza en cada alma humana, incluso en aquellos que lo han olvidado completamente y perdieron toda esperanza, me hacen sentir que incluso allí hay fuerza la puedo ver y reconocer en mí y en cada alma del mundo saber que es el amor la respuesta saber que si desde mi corazón tengo en cada momento de mi vida Esa sensación de que el alma frente a mí Es un alma poderosa Un alma capaz Un alma profundamente amada por la Fuente Suprema Ellos también podrán sentirlo Esta es la Madre Sabia que enseña a caminar con mis propios pies, que me libera de toda dependencia y vuelve a traer felicidad en mí. Y en este agradable silencio disfruto y estoy lista para volver al campo de la acción, reconociendo a cada alma con todo su potencial. Y así, poco a poco, vuelvo a tomar conciencia de mis manos, mis pies, abro los ojos y si los tenía cerrados, Vuelvo al aquí y a la hora. Entonces, vamos a ver qué cosa mágica nos sale para hoy. A leer, dice calidad de los pensamientos. Una persona conocedora comprende que no gana nada pensando de más. Los pensamientos y sentimientos puros hacen todo el trabajo. Y no hay necesidad de pensar en nada más. La calidad de tus pensamientos afectará tu esfuerzo espiritual. Así pues, no dejes de revisarlos. Si no lo haces, tu forma de pensar acabará por volverse bastante corriente y dejará de ser espiritual. El síntoma de esto es que tu mente se acelera y empiezas a reaccionar aprensivamente ante pequeñeces, menudencias y así te vuelves vulnerable no solo a la opinión de los demás sino también a tu propia forma limitada de entendimiento entonces los pensamientos pueden ser tu mejor amigo o tu peor enemigo y todo depende de ti